José es un joven que está iniciando una carrera universitaria y está emocionado por aprender los conceptos técnicos de su carrera específica con el fin de aplicarlos lo más rápido posible. Sin embargo, se da cuenta de que en su plan de estudio se encuentran materias relacionadas con las matemáticas. Preocupado por lo que ha escuchado de amigos y familiares al respecto de esta temática, expresa me han dicho que las matemáticas son muy complicadas y difícilmente las podré aplicar en mi vida laboral. Pero entonces, ¿por qué son importantes las matemáticas? José, al ser una persona muy proactiva y curiosa, decide contactar a un profesor de su facultad para preguntarle sobre las aplicaciones de las matemáticas, no solo en su carrera, sino en la vida diaria. Tras las observaciones dadas por el profesor y una búsqueda de foros virtuales, libros y conferencias, José se da cuenta que las matemáticas no consisten únicamente en unir números en operaciones, sino también encontró que las matemáticas buscan formar habilidades y herramientas para identificar y resolver problemas, que estas son como un sentido similar al tacto y a la escucha, que nos permiten percibir realidades que de otra forma pueden ser intangibles para nosotros fue así como josé pudo persuadir a sus compañeros de estudio cuando le hacían la misma pregunta que él había realizado ¿Por qué son importantes las matemáticas las matemáticas nos dan un sentido para identificar patrones relaciones y conexiones lógicas entre las distintas situaciones que nos podemos encontrar en el día a día de nuestras carreras y nuestra vida por ejemplo con las matemáticas podemos encontrar el precio de algo a partir de un valor conocido. O podemos utilizar la geometría, la cual es las matemáticas de las figuras, que nos permite entender los patrones para poder aplicarlos a distintos problemas. De esta forma, José pudo completar sus estudios con fuertes bases matemáticas, que al final, combinándolas con sus conocimientos específicos de su carrera, logró tener un impacto significativo en la sociedad.